San TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio Noticias con las noticias más importantes para nuestro planeta. Impresionante objeto es captado por el telescopio SOHO de la NASA muy cerca del Sol. Países del G-20 unen fuerzas para combatir el cambio climático, a pesar de la negativa de Donald Trump. Impresionante granizada en Guadalajara deja serios daños a su paso. Siguen los estragos de la ola de calor extrema que azota Europa. Y continúa la aparición de crop Circles con reportes en Rusia, Inglaterra y Francia. Todo esto y más, hoy. ...en Tercer Milenio Noticias. Ahora, Tercer Milenio Noticias, con Jaime Maussan. El 23 de junio ocurrió un hecho verdaderamente extraordinario. El telescopio SOHO, que se encuentra en órbita alrededor del Sol desde 1996 pudo captar la imagen de un objeto verdaderamente gigantesco, cientos de veces el tamaño de la Tierra. Ver para creer, las imágenes son auténticas. Este objeto permaneció en ese lugar desde las 10 de la mañana, 12 minutos exactamente, desde luego tiempo del meridiano de Greenwich. Se trata de un evento que realmente no había ocurrido antes. Si bien han sido captadas uh, pues algunas de las llamadas esferas de Dyson, un objeto como este y de este tamaño, que sin duda es muchas veces más grande que Júpiter, solo imagine eso, pero ahí está y la imagen es real. Se trata de uno de los casos más extraordinarios de todos los tiempos, al menos de los llamados ovnis cerca del Sol. Bueno, pues... Eh, el pasado sábado concluyó la reunión del G20, donde al menos eh, se reunieron desde luego 20 naciones, 19 de ellas votaron para mantener el compromiso del Acuerdo de París. Los Estados Unidos estuvieron tratando de hacer cabildeo para evitar que algunas naciones pues, uh, lo ratificaran para de esta manera tratar de afectar este acuerdo internacional internacional para pues, de alguna manera enfrentar el calentamiento global. Se trata de una derrota histórica para los Estados Unidos y algo que debemos de celebrar. Existe un verdadero consenso y compromiso de un sinnúmero de naciones en favor de esta causa. Evitar el cambio climático, el calentamiento global. <risa> Durante el 28 y 29 de junio se llevó a cabo la reunión de la G-20 en Osaka, Japón. A pesar de la presión de parte de los Estados Unidos para diluir la importancia de combatir el calentamiento global, los 19 de los 20 participantes de la cumbre eligieron mantener sus compromisos del Acuerdo de París 2015. La cumbre se destacó por su enfoque en el cambio climático, ya que el secretario general Antonio Guterres y los líderes de países como Francia, Inglaterra y Japón reiteraron la importancia de reducir emisiones de gases efecto invernadero lo antes posible. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ratificó los acuerdos de París en contra del cambio climático y mencionó que México quiere avanzar mucho más en su implementación por los países del G20. Ebrard representó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el único líder del grupo ausente durante la cumbre. En la reunión, además de abordar el tema del cambio climático, el jefe de diplomacia mexicana tocó asuntos de la inmigración, la anticorrupción, la desigualdad y modelos de seguridad nacional. En el inicio de la junta, los proponentes de las medidas contra el cambio climático temían la posibilidad de que países como Arabia Saudita, Brasil, Turquía y Australia salieran del Acuerdo de París. Sin embargo, el evento concluyó sin que ninguno de estos países abandonara el acuerdo, indicando que existe un progreso en la lucha contra las energías fósiles. No obstante, Arabia Saudita, un país con abundancia de reservas petroleras, será el anfitrión de la próxima cumbre del G20 en 2020, abriendo la posibilidad que durante esa reunión la Nación del Medio Oriente no ponga como objetivo principal el calentamiento global. Actualmente, los Estados Unidos es el único país fuera del Acuerdo de París. Esto se debe a que su representante, Donald Trump, considera que los impuestos aplicados al pueblo estadounidense afectan su economía y el funcionamiento de las industrias de su país. De igual manera, argumentó que no quiere tomar medidas para combatir el cambio climático, ya que piensa que su país posee el aire y el agua más limpia que alguna vez hayan tenido. De acuerdo al Washington Post, el presidente Trump no comprende la diferencia entre la contaminación del aire y el calentamiento global ya que niega que debe tomar medidas agresivas para reducir las emisiones de gases a efecto invernadero, demostrando que su ambición por apoyar a la industria de carbón y de petróleo continúa amenazando el esfuerzo común de las 19 naciones del G20 que aún buscan dejar un mejor planeta para las siguientes generaciones. Información para Tercer Milenio Noticias. La un primer ministro de Inglaterra, Theresa May, dio un discurso al concluir pues, esta reunión del G20 en Osaka, Japón. Y en ella pues, reconoció el extraordinario papel que han venido jugando los jóvenes para que hoy los adultos tomen este tipo de determinaciones de comprometerse a verdaderos cambios para evitar una catástrofe de vida al calentamiento global. En los meses recientes, hemos escuchado a cientos de miles de jóvenes pedir a nosotros, sus líderes, tomar medidas contra el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Estoy orgullosa de que Reino Unido ya promulgó la ley de compromiso de neta nula para reducir las emisiones y he instado a otros países para que suban sus ambiciones y cumplan esta meta. Como pretendimos en Osaka, el Reino Unido sigue comprometido a las leyes mundiales del sistema de comercio, que sea justo tanto como libre. Y creemos que todas las naciones deben ser alentadas a realizar estas leyes y abrir sus mercados de comercios si vamos a construir economías que verdaderamente funcionan para todos. Ayer le dije al presidente Putin que solo podría ser una normalización de la relación nuestra si Rusia detuviera la tendencia de actividad irresponsable que amenaza al Reino Unido y sus aliados, tal como el uso de un agente neurotóxico mortal en las calles de Salisbury. Tenemos que seguir dispuestos a una relación diferente, pero para que resulte eso, el gobierno ruso tiene que elegir un camino diferente. Esta es mi última cumbre de G20 como el primer ministro del Reino Unido. Siempre hemos entendido que nuestro éxito como nación es vinculado a nuestra colaboración con otros países, tanto como las relaciones que construimos. No tengo ninguna duda que Inglaterra seguirá con el mismo ánimo fuerte de colaboración y concesión internacional que por mucho tiempo ha caracterizado nuestra participación con el resto del mundo. Bueno, y hablando del calentamiento global y de los cambios que están ocurriendo en todo el mundo, lo que ocurrió ayer en Guadalajara fue verdaderamente... Catastrófico, una granizada como nunca antes se había visto en esta ciudad y yo no me acuerdo en algún otro lugar de México. Digo, puede ser, pero hubo más de metro y medio de granizo en la colonia Rancho Blanco. Esto le puede suceder a cualquier lugar, en cualquier momento en este país. La Ciudad de México no está exenta, desde luego, ni otras ciudades. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes de situaciones como esta. <risa> Una fuerte lluvia registrada este domingo en la zona de Rancho Blanco y Tlaquepaque en Guadalajara, Jalisco, dejó una gran cantidad de granizo acumulado en bloques sobre las calles, los cuales llegaron a alcanzar más de metro y medio de altura. La tormenta también dejó inundaciones, árboles caídos, calles colapsadas y autos varados. Y de acuerdo con las autoridades locales, un total de 427 casas se vieron afectadas, por lo que se activó el plan DN-3 desplegando a 103 elementos para ayudar a retirar el granizo y con las labores de limpieza. Esta tormenta sin precedentes fue el resultado del desarrollo de nubes más grandes de lo común durante una tormenta eléctrica y es el resultado del cambio climático por el que está pasando el planeta. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en las próximas horas, habrá un canal de baja presión atmosférica que ocasionará fuertes lluvias en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, el Estado de México y en la Ciudad de México. Sin duda alguna, esta inusual tormenta es una clara señal de lo que está provocando el cambio climático y el calentamiento global. Información para Tercer Milenio Noticias. Aunque han descendido las temperaturas en el continente europeo, aún persiste esta ola de calor. En España continúan los incendios y pues las diferentes eh, naciones allá en Europa están tratando de tomar medidas. En Francia existe una verdadera alerta para las eh, personas de la tercera edad. Recordemos que en el 2003 hubo al menos 13.000 muertes y 70.000 en todo el continente por una ola de calor. Y esta se dice que va a ser peor. Pero lo más grave todavía aún viene. Será en agosto, ya lo verá. El pasado fin de semana, la ola de calor extrema que azotó Europa llevó a países como Francia, Alemania y España a tomar medidas extremas debido a las altas temperaturas. Alemania registró el mes de junio más caliente desde que se tienen registros, con cuatro grados por encima de lo normal. Asimismo, en Francia las temperaturas llegaron hasta los 48 grados, emitiendo una alerta roja por primera vez debido al calor, que provocó víctimas mortales e incendios forestales. Por otro lado, en España se vivió una ola de mega incendios causados por las intensas temperaturas superiores a los 40 grados, potencializados a su vez por la desertificación de grandes áreas que ardieron por hasta 72 horas, dejando paisajes realmente apocalípticos. España, Francia, Bulgaria, Portugal, Italia, Grecia y el norte de Macedonia fueron los lugares que registraron temperaturas superiores a los 45 grados durante el pasado fin de semana. Asimismo, según cifras oficiales, cuatro personas murieron en Francia, dos en Italia y dos en España debido a la ola de calor extrema. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que el número de días cálidos de Europa se duplicó entre 1960 y 2018 debido al calentamiento global. Por otro lado, se proyecta que el continente europeo tendrá olas de calor similares o peores al menos cada dos años, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Información para Tercer Milenio Noticias. Bueno, se ha descubierto que las estelas que generan los aviones no solamente liberan dióxido de carbono, sino que se forman cristales que son muy negativas e incrementan el calentamiento global. Esta presión sobre la industria aérea seguramente generará cambios, porque se piensa que se multiplicarán muchas veces para el 2050, convirtiéndose en un verdadero obstáculo para lograr una estabilidad climática. No es un secreto que la industria de la aviación es de las industrias que más contaminan en el planeta. Se calcula, como mínimo, que solo esta industria representa entre el 2 y 5% de la producción total de CO2. De hecho, activistas europeos se han pronunciado en contra del uso del avión, llegando a viajar por el doble de horas en tren en lugar de transportarse a sus destinos vía aérea. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que la contaminación por CO2 no es la única preocupación que deberíamos tener respecto a los aviones. Se encontró que las estelas que dejan algunos aviones tras su paso por el cielo tienen un efecto aún mayor sobre el clima que el CO2 desprendido, particularmente en la atmósfera, puesto que estas nubes artificiales propician que el calor ahí aumente. Se estima que para el 2050 este efecto de calentamiento se triplique, entre otros factores, porque también se espera que el tráfico aéreo se multiplique para esas fechas. Una solución para minorar el efecto de calentamiento de estas estelas es redirigir los vuelos. Sin embargo, tal desvío ocasionaría que los aviones tuvieran que quemar más combustible y generaran más CO2, con lo cual sería más contaminación desde otro punto de vista. Ante esto, lo único que queda es seguir buscando nuevos combustibles, más eficientes y que contaminen menos que los que ya se tienen actualmente. Información para Tercer Milenio Noticias. Se multiplican las formaciones en los campos de trigo. Lo curioso es que ahora está ocurriendo en Francia, no en Inglaterra. Regresamos después de este corte. Ya regresan. Tercer Milenio Noticias, con Jaime Maussan. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. El testimonio que se presenta a continuación es un testimonio que ha sido investigado y corroborado. Un testimonio verídico y voluntario. Yo soy Javier Picasso Villar. Mi salud se vino abajo eh, y tuve que invertir un año completo buscando entre los médicos qué era lo que me estaba sucediendo, hasta que recibí una noticia contundente. Eh, tenía yo varias cosas ahí y que a decir del médico que fue el primero que me atendió, me decía estaba llegando tarde a, a, a atenderme. ¿Tenía usted un tumor? Sí, tenía un tumor en el, en el riñón del lado derecho, eh, requería eh, extirpación del de riñón. ¿no? Técnicamente le llaman eso una nefrectomía radical del lado derecho. El haber eh, tenido en su momento la recomendación del biotiquín por parte del amigo que me lo hizo saber cuando yo, insisto, decía no necesitarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me preparó para eh, saber qué atender o de qué respaldarme en el momento que lo necesite. El Biotiquín, que creo yo me preparó para poder tener las fuerzas y la, la disposición, porque digo yo que hasta en el estado de ánimo influyó, yo pasé todo mi proceso sin tener un solo minuto de depresión. Y digo, eh, yo todo eso se lo, eh, se lo achaco al, al, al Biotiquín. Puede ser que el biotiquín tan excelente y tan extraordinario que yo agradezco al ingeniero Urbina por haber hecho el descubrimiento y, y la difusión de este producto, porque en realidad, como lo escuché de la gente que se lo dijo en un evento que me hicieron favor de invitarme de la inauguración de un local de venta de este producto, toda la gente invariablemente al ingeniero le dicen gracias por lo que ha hecho a usted por la humanidad. Mi intención en este momento es servir de inspiración y que si yo supe de Biotiquín porque un amigo me lo compartió, yo se lo quiero compartir a toda la humanidad, a, a, a, a todas las gentes que en su momento pudieran necesitar de él y saber que hay una, una, una opción que les puede promover una oportunidad de seguir en, en, en esta tierra. Biotiquín es un nutriente, no un medicamento. De venta en Garden Santa Fe. Continuamos en Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. Estas son las breves de Tercer Milenio Noticias. Imagen de una vez skimmer alimentando a su cría con una colilla de cigarro en Florida. Le da la vuelta al mundo reflejando los efectos de la basura en el mar. Nueva Zelanda se une a los países que prohibirán las bolsas de plástico de un solo uso. Colombia ...anuncia que utilizará glifosato para rociar cultivos... ...esto a pesar de que organismos internacionales... ...como la Organización Mundial de la Salud... ...lo cataloga como potencialmente cancerígeno. Continúa la actividad del volcán Popocatépetl... ...durante este fin de semana... ...se registraron al menos cinco explosiones... ...al momento, el semáforo de alerta volcánica... ...se mantiene en amarillo, fase 2... ...exhortando a la población... ...a no acercarse... Este martes se presentará un evento astronómico único. Se trata de un eclipse total de sol, al que también han llamado el Gran Eclipse Ámbar, debido a la coloración que presentará, el cual podrá ser visible en su mayoría en la región de Sudamérica. Se estima que la duración sea de poco más de cuatro minutos. Se multiplica el número de figuras que están apareciendo en los campos de trigo. Pero ahora está ocurriendo en Francia, durante todo el mes de junio tuvimos eh, pues, eh, un gran número de figuras, casi todas ellas en Francia, es realmente muy extraño, quizá a consecuencia de la actitud agresiva de los agricultores en Wilshire, en Inglaterra. Esta es la información. <risa> Desde comienzos del mes de junio de este año 2019, a través de diversos medios de comunicación, se han estado difundiendo las extraordinarias imágenes del extraño fenómeno de los crop cycles o círculos de las cosechas, y que al parecer se ha trasladado o se está presentando con mayor regularidad en la nación europea de Francia. Durante décadas, estas figuras se han manifestado con mayor frecuencia en el Reino Unido. Pero desafortunadamente, muchas de las formaciones eran cortadas a tan solo unas horas de haberse plasmado sobre el terreno. Tal parecería que ante esta situación, las inteligencias que están detrás de estos mensajes se trasladarían a Francia para continuar con la manifestación de estos fenómenos. Una de las primeras figuras en Francia se reportó el 1 de junio en la localidad de Notre Dame y sorprendió a los investigadores por su intrincada geometría relacionada con eventos astronómicos. Del mismo modo, el día 13 de junio en la localidad de saint Hippolyte una intrincada formación que expone una progresión de círculos entrelazados y relacionados con movimientos planetarios, sorprendería a los habitantes de esta localidad, ya que esta se trata de una formación muy regular en los campos de cultivo ingleses. Más tarde, el 21 de junio, se presentó esta increíble formación que presenta como elemento principal de la obra a una curiosa araña monumental que se sobrepone a un eclipse. Al igual que en Inglaterra, estas formaciones sorprenden por el trazo y la perfección con la que son realizadas, y nuevamente representan un verdadero desafío para la investigación, dado que el verdadero enigma radica en tratar de descifrar el mensaje que contienen. Información para Tercer Milenio Noticias. Esta es nuestra guía de la supervivencia. ¿Qué puede hacer usted para quejarse con Japón, para hacer algo, para defender a las ballenas? Porque se ha iniciado ya la caza comercial de estos cetáceos por parte de esta nación asiática. Japón anunció su retirada de la Comisión Ballenera Internacional con el fin de reanudar la caza comercial de las ballenas. Todo esto 30 años después de haberle puesto fin a esta práctica. Realmente el país asiático nunca dejó del todo la caza de los cetáceos, ya que no había prohibición cuando se trataba de la captura para fines de investigación. Los pescadores y mandatarios de Japón defienden la caza comercial, diciendo que es una tradición que no tiene por qué tener interferencia del extranjero, a pesar de que la venta y el consumo de carne de estos animales se ha reducido de manera significativa en los últimos años. El fin de semana, grupos conservacionistas de alrededor del mundo mandaron cartas a los líderes que se reunieron para el G20 en la ciudad de Osaka, con el fin de exigir que la práctica que atenta en contra de la vida de las ballenas llegue a su fin de una vez por todas. Si tú tampoco estás de acuerdo con la caza comercial de ballenas en Japón, esto es lo que tienes que hacer. Únete a campañas de las distintas organizaciones como PETA o Humane International Society. Firma las peticiones en las páginas como change.org. Escribe y manda cartas a la embajada japonesa exigiendo el fin de esta práctica. Y por último, vuélvete un activista activo y organiza manifestaciones. Solo con tu ayuda se podrá detener la muerte de miles de ballenas en las aguas japonesas. Información para Tercer Milenio Noticias. Hope es una orangután que fue atacada para quitarle a su bebé. Quedó ciega de un ojo, recibió más de 70 impactos de un arma de balas de goma que la dejó muy mal herida, con muchos huesos rotos. Ella sobrevivió como pudo en la copa de los árboles, le quitaron a su bebé y ahora se ha convertido en un símbolo para tratar de recuperar la tierra de los orangutanes que está siendo sacrificada por la industria de la palma, del aceite de la palma. Indonesia está tratando de hacer algo, parece que muy poco, y hay más de 100.000 mil orangutanes, los últimos que quedan, en grave peligro de extinción. Esta es la información. 74 disparos que provocaron laceraciones en su cuerpo. Impactos de bala de goma que le atravesaron los ojos dejándola ciega y múltiples huesos rotos. Además, su bebé de apenas unos meses de nacido le fue arrancado. Es la trágica historia de Hope, la orangután símbolo de una extinción masiva de su especie y su hábitat. Esta es la realidad del negocio del aceite de palma, que arrasa con las junglas alrededor de la isla de Indonesia de Sumatra, que testiguan la devastación causada por los humanos. A nivel mundial... Dos naciones, Indonesia y Malasia, proporcionan al mundo más del 80% del aceite de palma que es utilizado en todo. Desde biocombustible y aceite de cocina, hasta lápiz labial y chocolate. Y a pesar de los vagos intentos por frenar la deforestación, evidentemente no ha sido ni un poco suficiente, ya que el apetito global por el aceite de palma sigue siendo voraz. Según registros, desde 1999 a 2015 la población de orangutanes en la isla de Borneo disminuyó en más de 100.000. Asimismo, se estima que aún sobreviven 100.000 orangutanes en la isla, mientras que en Sumatra, donde más de la mitad de la cubierta forestal se ha perdido desde 1985, ahora hay menos de 14.000 orangutanes. Cifras que muestran que la especie camina poco a poco a la extinción. Los orangutanes mueren en los incendios establecidos para despejar la tierra. Otros más se adentran en áreas habitadas por humanos, asaltando los cultivos y provocando que los aldeanos los agredan. Fue así como Hope recibió los impactos de bala. La historia de Hope es una de tantas que se escriben todos los días, pues el humano cada vez arrasa más con el hábitat de los animales, que al final tienen que sobrevivir, y son asesinados por ello. Los orangutanes, cuyo nombre significa gente del bosque en Malayo, están perdiendo el hábitat que les da su identidad. Caminando de manera lenta a su desaparición. Información para Tercer Milenio Noticias. Bueno, le quiero informar que mañana no se transmitirá Tercer Milenio Noticias, ya que se presentará el juego de la selección mexicana en la Copa de Oro. No se lo vaya a perder. Y yo lo espero aquí el próximo miércoles en Tercer Milenio Noticias. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. Disfruta en Gaia de miles de videos en español, incluyendo mi serie exclusiva Nuevo, en la que presentamos los más extraordinarios casos del fenómeno ovni extraterrestre de nuestro mundo, con investigaciones exclusivas del equipo de Tercer Milenio. Encontrarás también en Gaia. Series sobre civilizaciones antiguas, misterios del universo y el despertar de la conciencia. Dirígete a Gaia.com diagonal Jaime Maussan y regístrate ya.